Buenos días. Bueno, no me quería colar yo tampoco. ¿eh? Tanto me da hablar ahora que, que después. Bueno, voy a intentar ser lo más rápido posible. Vale. Eh, Chris me llamó, me dijo que tenía que hacer esto. Al principio no lo entendí demasiado. Seguramente los que llevamos aquí años decir que voy a decir yo aquí ahora mismo. Claro. Es cierto que... Tengo un discurso de presentación sobre esta forma de trabajar a la hora de documentar nuestras experiencias y demás, pero también es cierto que aquí, pues decía yo, pues cómo cuaja ese discurso, si ese discurso está pensado para otras cosas. Pero luego me dijo que también se, estaba, se grabaría y se difundiría, entonces dije, bueno, vale, vamos a entrar un poquillo para ahí. Entonces, tuve que equilibrar un poco lo que es, eh, suelo decir en, en otras ocasiones, pues con algo que puede resultar un poco, quizás, o no, interesante o no para vosotros y para vosotras. Eh, una vez que acabé de adaptar las presentaciones que tenía, la miraba y decía, esto parece más una contraponencia que una ponencia, porque si bien el discurso, o sea, el título, es esperanzador, luego empiezo a ver las diapositivas y tal, y todo, parece que todos son problemas, ¿no? Pero, <risa> para nada me refiero en realidad... Las cuestiones que podamos nombrar aquí hoy que pueden resultar en determinado punto de vista pesimistas no dejan de ser cuestiones desde mi punto de vista realistas que son superables y que el proyecto de día lo está consiguiendo. Vaya por delante, que para mí es el proyecto ideal, lo llevo diciendo desde que empecé a trabajar con Antonio y con Miguel y feliz estoy de que exista la continuidad de Cristina y de Lola y que ellas pues, me tengan en tanto aprecio mucho más del que creo que me merezco, por supuesto, vale. Eh, pues nada, yo creo que llevamos hablando de nosotros así dentro del de recursos educativos abiertos pues ya, ya unos años no y va, va pasando el tiempo y aquella idea idealista que decías si hago esto funciona, si hago esto funciona, si hago esto funciona, ves que siempre va un poquito más lento de lo que, de, de lo que uno desearía, por supuesto, ¿no? Eh, y te preguntas qué, qué debo hacer, tal, al final la filosofía también nos da muchas veces la respuesta, ¿no? Eh, Conocer cuál es la realidad es casi una obligación por parte de, de todos nosotros a la hora de ponernos a trabajar en todo esto porque es como una obligación seguir adelante y solo desde la reflexión vale podemos, lograr, podemos lograrlo. Eh, en esta diapositiva no se refiere a nosotros, a la gente del proyecto Aérea, ¿no? se refiere un poquito a quienes son por así decirlo, el, el objetivo de este proyecto, que son los docentes y las docentes que están en sus aulas, pues con sus alumnos. ¿no? ¿Qué perfiles de profesorado tenemos? Simplificando, siempre es un, un mal hábito, pero bueno, ¿qué, ¿qué perfiles podemos identificar para identificar cuál es nuestro público objetivo ideal? Lo voy a pasar muy rápido porque tampoco es una idea ni científica ni que yo tenga ahí mega pensada, pero yo siempre trabajo con tres perfiles de profesorado. El que se resiste a cambiar, que puedes hacer millones de cosas y genial, no vas a conseguir nada. Eh, uno que siempre tiene una puerta abierta, pero por circunstancias de la vida en las que todos nos podemos encontrar en cualquier momento, pues a lo mejor no tienen el tiempo para atenderte en ese momento y, y lo que hacen es sobrevivir y tirar para adelante. Y hay un pequeño grupo de superhéroes y heroínas ¿no? que son los que tiran del carro permanentemente, en determinados momentos se bajan, bajan al otro grupo y demás, pero quizás nuestro grupo de acción esté en ese grupo que tiene la puerta abierta al cambio pero que le resulta difícil porque es difícil realmente, no, no es una cuestión de juzgar, es una cuestión de empatizar con quien está ahí en las aulas, con los niños, con un poco horario, con una vida familiar y que, y que resulta complicado salir ¿no? de la vorágine reproductora que son hoy en día muchas veces las aulas tradicionales. Nuestro contexto educativo sigue siendo en cierto modo igual, es cierto que yo creo que es diferente en, y positivo en muchas cosas, van cambiando, no lo digo desde el punto de vista de estar en contacto con gente de fuera del cole, sino desde el punto de vista de hablar con docentes y profes que están en activo y dices, bueno, pues cada vez parece que podemos hablar más de cambiar la educación, a lo mejor es una sensación equivocada, pero es la sensación que, que, yo, que yo siento, ¿no? Sin embargo, la escuela sigue siendo un elemento reproductor de la sociedad, no es un elemento transformador, no está pensada, para, pensada en su génesis, me refiero, sí puede estar pensada en millones de documentos que nosotros trabajamos, pero si la vemos como sistema, es un sistema reproductor. Un niño entra con unas cualidades específicas y sale con otras y muchas de ellas son comunes a todos. No es mm, técnicamente y le iba a decir a Keys. En determinados momentos voy a ser políticamente incorrecto. Yo creo que la escuela en sí misma no, no respeta la diversidad. ¿no? Por, por decir que no escucha a los alumnos y a las alumnas en los momentos que ellos tienen esas necesidades de decir de, de expresarse y demás un rea en sí mismo como rea no es más que un paquete educativo más es como una página web que tiene información un rea no mejora la educación el contenido lo que hay dentro sí lo puede hacer no es ese es el elemento distintivo del proyecto edia por así decirlo el proyecto edia siendo recursos educativos abiertos que eh, permiten reproducirse a sí mismos dentro de un entorno en red digital, tiene el plus, que para mí es el plus fundamental, que propone un cambio metodológico. No tiene sentido luchar contra todo un sistema de contenidos tradicionales empaquetados en libros de texto y demás si vas a ofrecer exactamente lo mismo. Para eso ya existe una estructura. Esta estructura, podemos llamarle alternativa o no, es una estructura que pretende un, un cambio claro. Muchas veces aquí hablamos de, es que los REAS, es que los REAS, yo añadiría siempre, es que los REAS del proyecto EDIA o del proyecto CREA, vale o de proyectos que están alineados en esta búsqueda, porque REAS, yo hago aquí... La, una idea feliz de en plan rellena huecos y cinco actividades de rellena huecos lo empaqueto como rea y te digo esto es un rea y tú me dijiste que los reas iban a transformar la educación sabes no, los reas del del proyecto de día vale eh, dentro de ese proceso de conocernos a nosotros mismos conocer el entorno en el que trabajamos y demás aquí no me detengo porque esto es mega conocido vale eh, hay que asumir una dificultad fundamental que es el contexto de transformación profunda. Esto lo llevamos diciendo millones, de, o sea, millones no, pero 20, 30 años y, y hay que seguir diciéndolo. Vale, sobre todo en la medida en que vamos cumpliendo edad y cada vez esos cambios, esos cambios nos parecen como más lejanos o menos nos interesa prestarles atención. Pero si bien como ciudadano en algún momento puedo obviar que la sociedad es cambiante, como padre o como madre, si tenemos hijos en edad escolar, no deberíamos, pero ya como docentes estamos condenados toda nuestra vida activa a estar al pie del cañón y de estar informados de cuáles son las cosas en las que se mueven nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros alumnos, perdón, y nuestras alumnas. Un ejemplo que yo veo lagunas importantes, por ejemplo, en el tema de la privacidad, la identidad digital, no se está trabajando nada, y en el uso de, de las pantallas por parte de niños, pero desde edades súper tempranas. ¿no? YouTube sin acompañamiento y juegos con chats online de voz, también, pues sin acompañamiento, todo ese tipo de cosas, están también al, al orden del día y es importante que como profes pues, las tengamos en cuenta. Eh, el, en estos contextos la formación del profesorado es fundamental y afortunadamente ya es, parece que estamos sobrepasando el uso simple de la herramienta. ¿no? Lo que decíamos, la capacitación TIC, el curso del Word, eso ya quedó súper atrás. Pero es cierto que aún muchas veces el profesorado nos sigue demandando el how to, la lista rápida de dónde están los botones pues, para subir y para pues para, a lo mejor, algo muy moderno y te piden dónde está el botón y tú dices, pues, ese botón yo no sé si va a estar mañana, ¿no? Me refiero a la demanda, sigue estando ahí en la capacitación de la herramienta y no tanto en, en su uso. Este contexto de cambio, este, esta vorágine, por así decirlo, ¿no? tiene una consecuencia a nivel general fundamental e importante que está también en auge, que es el tema de la SEU de verdad, las fake news, las mentiras repetidas mil veces que se convierten en verdad y demás. Si eso afecta al campo de la medicina, como ahora mismo sabemos y demás, sabíamos ya de antes que también afecta al campo de la educación. Estas modas que aparecen y que después con los años te dices cuando había aquel congreso centrado en las inteligencias múltiples y no sé qué y demás. Luego después el propio Garner decía, no, no, nunca planteé que esto se fuera utilizado como estrategia educativa. Era un pensamiento eh, que él planteó así y bueno, ya nos lanzamos todos. Bueno, pasa un poquito lo mismo con los estilos de aprendizaje o con los estudios en, en neurociencia que también son súper, súper, súper atractivos pero que tampoco sabemos hasta qué punto ¿no? son susceptibles de cogerlos y llevarlos directamente al aula y aplicarlos, sin más me refiero. Existe eh, teoría pedagógica maravillosa desde los años yo qué voy a decir, 90 o algo así, ¿no? que está ahí olvidada y que es, es oro, ¿vale? oro para poder utilizar y para poder empaparse en ella y y difundirla como una novedad, porque es que no se, no se conoce. Al final, eh, reflexionar sobre todo esto, pues en cierto modo, eh, nos puede permitir que cada vez que tengamos decisiones, ¿no? No, intentar pues, no dejarse llevar por, por lo primero. Eh, otra de las cosas importantes que yo a día de hoy me planteo, porque... Los que llevamos aquí ya un tiempo, ¿no? nuestra relación con los recursos educativos es diferente de lo que es pues, cuando un profe o una maestra llegan al aula. Técnicamente un recurso educativo viene a ser como un manual ¿no? que te da unas claves de cómo debes plantear tu clase pero después llegas al aula y como están los libros de texto, te olvidas de, aquel, de, que, de aquella unidad del temario, me refiero, sabes que existía la posibilidad de tener un manual, pero ya no lo usas porque el how to del libro es tan sencillo y, y si no lo es, las veces que te sales repites cada año lo mismo y no hay absolutamente ningún problema. Entonces, muchas veces ese profesorado que decíamos que está en disposición de cambiar, se encuentra en una rueda ¿vale? en la que ellos pueden cambiar pero es difícil. Quizás ahí es un poquito también la dificultad de, del proyecto EDIA, de saber entrar en esa vorágine, romper, ¿no? una, meter la brecha para inyectar ahí algo y que la propia rueda no rompa ese cabo que le estamos lanzando. ¿no? Que es, realmente es una rueda, no sé si me estoy explicando, ¿no? es una. Ah, vale. Que es una rueda muy, muy muy potente, porque la gente tiene sus propias vidas también no y, y forman parte de, de esa rueda. Entonces yo no sé si en realidad el profesorado a nivel general, permitidme que sea a veces generalista a la hora de hablar y lo que me hace ser injusto, es consciente de la capacidad que tiene cuando diseña lo que va a ocurrir en su aula. Me refiero al poder que le da, la capacidad de autonomía y la profesionalización que le reporta. ¿No? Si os dais cuenta, existe una diferencia muy grande entre la dignificación profesional que tiene un médico, un juez o, y una persona docente. Y cada vez más lo vemos en las tutorías. ¿no? Cuando te vienen, tú explicas, les dices las cosas con el lenguaje más sencillo que se te ocurre y siempre pues notas eh, determinada desconfianza por el, simplemente, por el simple hecho de estar diciendo algo que no es lo mismo que llevan escuchando toda la vida. ¿no? Decir, Podrías decir, tener un discurso A, B, C o D, pero no es un poquito diferente. Eso con dignificación no ocurriría porque en las salas de, cuando vas a una consulta médica eso no ocurre, te dice A, vas a tomar A, te dicen B, vas a tomar B, y llegas a casa estás tranquilo, te lo dijo tu médica, no pasa nada ¿Vale? pues en cierto modo también yo creo que es por este control que nosotros no tenemos y cedimos de nuestras, de nuestras aulas a, a los grupos editoriales básicamente, no que son los que nos traen los libros, nos traen la propuesta y que por norma general muchas veces utilizamos así que si sí, sigo apostando porque estamos en el camino correcto, eh, agradecido de estar aquí, ¿no? Y desde el momento en que empezamos a reflexionar sobre recursos educativos abiertos, la idea siempre fue, si existe una red digital que permite poner en comunicación a todas estas personas que tenemos la necesidad, ¿cuál es la mejor forma para sacarle provecho y no tener que estar reinventando la rueda una y otra vez. El ejemplo lo tenemos en el software libre, que digamos que es el originario de esta forma de trabajar, ¿no? los recursos educativos abiertos beben directamente de la metodología de trabajo del software libre, en su día tuve la oportunidad de trabajar al lado de informáticos que, que luchaban por el software libre, lo conocí de cerca y, y después cuando te cuando ves la necesidad de tener que documentar una propuesta, claramente dices, esto también es contenido creativo, igual que lo es el código de un programa, tiene que ser igual, vale, eh, Antonio, Miguel, cuando empezábamos hablábamos de recursos educativos abiertos y no existía el término, ¿no?, ya había aquellos proyectos que se compartían con las licencias, no le llamábamos recursos educativos abiertos, copyleft, le podíamos llamar de muchas formas, pero no de recursos educativos abiertos. Existe un concepto filosófico o económico que se llama el procomún, se define fácilmente. Es todo aquello que es de todos y no es de nadie al mismo tiempo. Es decir, no tiene una propiedad exclusiva, pertenece a todo el mundo. ¿vale? Eh, normalmente no es visible la luz solar, o sea, no es visible, no, no la identificamos como bien la luz solar, el aire que respiramos, eh, la forma de relacionarnos muchas veces, pero eso se hace visible cuando se ve amenazada. La propiedad intelectual, eh, lo que es la... La normativa que tenemos, el concepto de propiedad intelectual que tenemos a día de hoy, nació en cierto modo para permitir que personas que se dedicaban a la cultura pudiesen vivir de ello. ¿no? Y ahí fue el primer momento en que elementos del. Bueno, el primer momento, elementos del Procomún, en este caso de texto creativo, por así decirlo, ¿no? empezaron a cerrarse. El procomún es el aire que respiramos, ¿vale? que no está regulado para un avión cuando lo toma, pero sí está regulado cuando lo expulsa, porque lo expulsa con determinados elementos. ¿no? Entonces tiene ahí una normativa. El procomún es un riego vecinal en una aldea que pertenece a unos vecinos ¿no? y no pertenece a otros. Puede ser más abierto o puede ser, o puede ser más cerrado. Eh... Aquí tenemos un vídeo muy bonito, que os lo pondré en el Telegram, casi mejor. Son 40 segundos, pero no tenemos mucho tiempo. ¿Vale? ¿Sí? Alberto, el sonido del... Bueno, el sonido es música nada más. ¿eh? Mirad lo que dice la Declaración de los Derechos Universales en relación con la participación de, de las personas en la, en la cultura. Dice que es, que es un derecho, ¿vale? que tenemos el derecho de formar parte y participar en el progreso científico y en todos sus beneficios. ¿vale? Luego después lo complementa con lo que sería una especie de propiedad intelectual que dice, vale, sí es cierto, pero tenemos la protección de los derechos morales y materiales a la, en ese ejercicio, de ese, de ese derecho, de esa, de esa participación. Así que, en cierto modo, el, el uso de recursos educativos abiertos del proyecto de EDIA ¿no? eh, cumple es decir, con lo que la UNESCO eh, intenta ampararnos. Pero, a la hora de, a la hora de ponerlo en práctica a gran escala y el proyecto de EDI está llegando muy alto ¿vale? Eh, nos vamos a ir encontrando con que intereses que son colectivos ¿vale? Pueden identificarse como difusos. Este no es un concepto que yo me haya inventado. Es un concepto que no sé dónde lo quité, pero está ahí. Me refiero En algún momento eh, lo, lo encontré y se refiere a que cuando una colectividad tiene un interés que es común, el simple hecho de ser colectivo lo transforma en un derecho difuso, quiere decir que es difícilmente eh, defendible, en contraposición a, a intereses que puede haber mucho más concretos ¿no? y poderosos, estoy hablando directamente de los lobbies, que, que aquí no son legales, pero en, en Europa sí, que su forma de, de actuar es totalmente diferente al interés común, pero su efectividad es mucho mayor. ¿vale? El interés del trabajo con recursos educativos abiertos es un interés difuso, claramente, porque es un interés colectivo, porque los REA son pensados genuinamente como obras colectivas, independientemente de que alguien cree un REA, lo suelte una vez que lo... El, lo lanza a la red, se convierte en una obra colectiva a, a través de sus transformaciones. ¿no? Eh, para salvar un poquito vale, eh, para salvar un poquito los problemas que uno se encuentra cuando empieza a trabajar con obras creativas en propiedad intelectual. Y empiezas a estudiar, y os la podía explicar aquí, lo que es eh, los elementos morales de la propiedad intelectual, los, los elementos eh, económicos, todos los derechos reservados, y vas viendo cómo hay una maraña judicial, ¿vale? Para, que es imposible de salvar si nos llevamos eh, la discusión hasta, si hasta el final. Yo las veces que lo expliqué, después de explicarlo, perdía, pero ahora no vamos a entrar en debate. O sea, yo os lo expliqué con la idea simplemente de, de transmitir que esto es excesivamente complejo para poder eh, entenderlo y llevarlo a la práctica, ¿vale? Pero por favor no entremos ahora en, de, en, en debate de y yo puedo hacer aquello, y yo puedo hacer aquello, ¿Vale? porque también a veces interpretamos que el límite que tiene la propiedad intelectual de contenidos para la enseñanza nos permite copiar y distribuir y todo eso, pero para nada, me refiero, no... Técnicamente podríamos hacer muy pocas cosas. Para salvar esto, está, aparecieron el tema de las licencias libres y licencias Creative Commons, pero aún apareciendo estas licencias que vienen un poquito a trabajar en el ámbito del derecho positivo para legalizar, ¿no? que es lo que le permite el proyecto EDIA, que todo esto sea compartido y compartible, a mí me resulta súper interesante entender el concepto del derecho natural. El derecho natural es aquel que tiene cualquier comunidad y que le permite convivir de una forma armónica y, y pacífica. ¿vale? No está escrito en ningún lado porque son las normas sociales que se van transmitiendo entre generaciones y demás, y es lo que realmente vale en una comunidad. Lógicamente esa comunidad cuando se hace más compleja, es necesario empezar a escribir determinadas normas y es cuando nace el derecho positivo que, es que está escrito en, en las diferentes leyes y ese derecho positivo empieza a perder relación muchas veces con el derecho natural, ¿no? en la forma que una obra escrita es, mucho, es más difícil de cambiar y en relación a que si está por encima, a nivel legal, del derecho natural, pues también va a sufrir eh, presiones, intereses y son a veces difíciles de cambiar. Pero en términos morales, por así decirlo, ¿no? en términos de sentirnos tranquilos a la hora de trabajar, bien, lógicamente no vamos a cometer nunca un delito de tipo penal, aquí no estamos hablando de eso ni muchísimo menos, siempre son faltillas, pequeñas y demás. Yo siempre digo, si... Si crees que es correcto lo que estás haciendo, hazlo, ¿sabes? No, no dejes de hacer algo porque consideres de que hay un pequeño texto que te dice que no puedes hacerlo. Vale, ese texto a lo mejor entra en contradicción con lo que es moralmente aceptable. Eh, no digo eso en relación a que los recursos educativos vayan en esta línea, los recursos educativos abiertos, Vayan en esta línea, pero sí, muchas veces cuando estamos trabajando con recursos educativos abiertos, hay pequeñas cositas ¿no? que nos van frenando y nos van echando hacia atrás, echando hacia atrás y no permiten que avancemos. Yo soy más de la idea de, vale, continúa, siempre y cuando uno tenga claro los conceptos, ¿vale? No, no digo que el desconocimiento de la ley no te, no te permite. Vale, no cumplirla, por supuesto, pero el conocimiento de la legalidad y de la moralidad legal, si te permite en determinados momentos tomarte ciertas licencias para continuar hacia adelante. Vale, hago una rápida descripción de cómo son los recursos educativos abiertos para que, súper, súper rápida, esto sí ya, ya lo sabemos todos y, y acabé. Bueno, accesibles, por supuesto. Vale, tienen que llegar a todas las personas a través de la tecnología más sencilla. Digamos que accesibilidad puede traducirse en casi en un número de clics. Cuantos menos clics uno tenga que pulsar, pues para acceder a un contenido más accesible más es. Vale, hoy en día ya no hay duda de que los navegadores son... O sea, un contenido web es el, es el contenido más accesible y si cumple con los estándares y con la con las indicaciones de los diseños universales del aprendizaje, pues, pues mucho más accesible. ¿vale? Tienen que ser adaptables y, y modulares, tienen que estar construidos como por bloques, como bloques de Lego, eh, eh, muebles de, de Ikea, a veces y demás, pues para poder hacer y deshacer de la forma más sencilla posible. ¿vale? Me interesa esto, hacer un remix y demás. Excel Learning es aquí la herramienta líder vale, para, para poder conseguir esto y nos permite exportar partes, importar, eh, duplicar dentro de cada uno de, los, de las páginas, cambiar, subir, bajar, súper fácil. Y súper importante, los recursos educativos abiertos de calidad tienen que ser durables, Quieren, tienen que tener la capacidad de sobrevivir a la evolución tecnológica, por lo menos en, en 10, 15, 20 años, me refiero. si uno se echa 50 horas haciendo un recurso educativo abierto, lo mejor es que siga funcionando dentro de tres años, ¿no? porque si no, no conseguimos que haya una, una comunidad de recursos educativos abiertos que pueda satisfacer las necesidades del, del profesorado. Para esto es importante, en la medida de lo posible, tirar por por recursos eh, que tenemos nosotros, intentar eh, embeber lo mínimo posible, si utilizamos herramientas de terceros que hay en la web, conocer pues, cuál es su estado, me refiero si es una herramienta que ya lleva ahí pues, mucho tiempo y tiene visos de continuar, porque tiene actividad y si no, pues sabemos que un par de años o tres, a nuestro recurso educativo van a aparecerle agujeros por todos los lados, ¿vale? Eso lo va a convertir en algo pues, que no es durable. Es cierto que hay millones de herramientas a día de hoy, súper sencillas, intuitivas y fáciles, que hacen cosas asombrosas, pero es uno de los pluses ¿no? de complejidad que tenemos a la hora de crear recursos educativos, de que tenemos que pensar que tienen que existir tal cual los creamos o con pequeñas modificaciones, pues durante, durante unos años, ¿vale? Eh, por supuesto, ti, eh, si bien es cierto que para obras que nosotros trabajamos entre nosotros, que no tienen un ámbito de ser compartidas en la red, el tema de las licencias es lo que os decía antes, bueno, pues tampoco tenemos que preocuparnos al 100% porque no se, no se van a compartir, en el caso de los recursos educativos abiertos sí que es importante, ¿vale? Sobre todo cuando estamos hablando de un derecho difuso, como decíamos antes, y en cualquier momento pues alguien puede venir a ver nuestro recurso educativo y decir esto no cumple por esto, por esto, por esto, a lo mejor no con la intención de la propiedad intelectual, pero sí pues con otro tipo de, de intenciones, pues aquí sí que hay que ser, intentar ser, lo más pulcros posibles. Vale. A la hora de introducir recursos educativos, recursos, no educativos, perdón, recursos dentro de nuestros recursos educativos, si son fotografías, por ejemplo, y ese tipo de cosas, casi lo más rápido es sacar nosotros las fotografías, que no aparezcan en las caras por temas de privacidad, fotografía general. La fotografía al final es para ilustrar a un técnico, una persona que es un profe una profe que están ahí viéndolo y necesita un plus de información. Vale, tampoco necesitamos que sea el más bonito y la fotografía maravillosa, necesitamos que sea una fotografía correcta, por así decirlo. ¿no? La licencia que utiliza el proyecto EDIA es la BY-SA, que es la de compartir, que hay que poner el nombre de la persona autora y quien lo utilice está obligado a utilizar la misma licencia y eso significa que todo lo que esté dentro debiera de tener esa misma licencia. Si nos, va, si nos vamos al purismo ¿no? y nos podemos analizar los recursos que hay en Bahía por la red, seguro que todos tienen faltas, por supuestísimo. Vale, es normal, lo que no tienen que tener es todo faltas. Vale, no, y hay que ser, hay, Yo defiendo un poquito el sentido común en, en ese ámbito. Vale, si tú te pones a ver un recurso y ves que todo mmm, es copyright, que no hay nada, eso no es un recurso educativo abierto. ¿vale? Tiene que haber, y puede haber alguna faltilla por igual bueno, bueno, si Chris y Lola hacen que no la ven, pues ya está, ¿no? <risa> Existen, de, no por ser Creative Commons, es de cultura abierta, porque esto fue evolucionando y existen determinadas licencias Creative Commons que no son de cultura abierta. Las que tienen el condicionante sin obras derivadas o las que tienen el condicionante de no comercial. ¿vale? Por eso veis que la del proyecto de día, que es la tercera empezando por abajo, tiene el sello verde, es una licencia aprobada y, y correcta. Vale, eh, a, aquí hay un documento que siempre compartimos, que son los argumentos a favor del uso libre y razones por las que no usar una licencia Creative Commons con el condicionante no comercial. Yo aquí doy por hecho que ya todos estamos ultra convencidos de, del beneficio de esta licencia y, y, y de no usar no comercial, así que tampoco voy a hacer mucho, mucho, mucho hincapié. Vale, al final sí que nos encontramos accesibilidad, adaptabilidad, licencias libres con el concepto de recurso educativo abierto, el plus del proyecto EDIA, la dinamización desde el CEDEC, la creación de esta comunidad que nos falta, ¿no? Podemos decir, pues seguramente nos falta el. el el tema pues, de estas jornadas que, no, que nos comentaban ayer, que es cómo llegamos al profesorado, cómo difundimos todo esto pues, para que se utilice, porque en mi humilde opinión es la opción correcta, por así decirlo, no me refiero, es lo, dentro de lo que está en mi cabeza es la mejor forma de actuar. ¿Vale? Así que cómo conseguimos que se establezca, que se mantenga y que, y que perdure en el tiempo. Vale. Y nada, no, no buscar hacer lo esperado o lo estrictamente legal a nivel positivo, simplemente yo recomiendo hacer lo correcto y compartirlo. Gracias.